Preguntas incómodas. Las preguntas incómodas pueden ser aquellas que hacen sentir incómodo o incómoda a la persona que las recibe. Estas preguntas pueden ser personales o delicadas y pueden causar incomodidad por diversas razones. A veces, las preguntas incómodas son una forma de acoso o abuso y deben ser tratadas con seriedad. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a decidir si desea responder a una pregunta incómoda o no, y que es importante respetar sus decisiones y límites. Las preguntas incómodas son aquellas que hacen a una persona sentirse incómoda o incómoda al responderlas. A veces, estas preguntas pueden ser personales o embarazosas, y pueden hacer que la persona se sienta incómoda al tener que responderlas. Es importante tener cuidado al hacer preguntas incómodas y asegurarse de que la otra persona se sienta cómoda al responderlas. Las preguntas incómodas son aquellas que nos hacen sentir incómodos al responderlas porque tratan temas que nos resultan embarazosos o delicados. Algunas preguntas incómodas pueden ser. ¿Cuál es tu ingreso anual? ¿Por qué te despidieron de tu último trabajo? ¿Has tenido alguna vez una relación fuera del matrimonio? ¿En tu familia hay enfermedades hereditarias? ¿Cuál es tu peso actual? ¿Cuántas veces has estado en el hospital? ¿Tienes antecedentes penales? ¿Has cometido algún delito en el pasado? Es importante recordar que no estás obligado a responder preguntas incómodas si no te sientes cómodo haciéndolo. Siempre tienes el derecho a decir que no deseas responder una pregunta o a cambiar de tema. We're <laughs>